Es magneto. No va a parar hasta que la humanidad sea aniquilada. Ahora, si tienes pesadillas, toda la habitación se sacude. Storm y yo vamos a Boston. Será un viaje corto. Yo dejé la compasión hace mucho tiempo. Me da la impresión de que me estás evitando. Lo que tengo, es que no puedo tocar a mi novio sin matarlo Pero fuera de eso estoy bien Esperen, sujétela, puedo ayudarte Wolverine, me han dicho que eres todo el animal Una mujer tan hermosa, no debería sentir tanta ira Magneto está tramando algo, y vamos a necesitar toda la ayuda posible Liberaré a toda mi raza y les daré una tierra libre de estigmas y de desprecio.